El negocio que más está creciendo desde hace aproximadamente 10 o 15 años, pero que ahora, después de la pandemia, aproximadamente dos años, ha crecido más. Quédese conmigo y le seguiré contando después de la introducción. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saluda el doctor Valdés. hoy les traigo un tema muy importante para todos nosotros, los que somos eh, negociantes, los que somos emprendedores, los que somos empresarios, los que nos gustan las redes de mercadeo, el network marketing y los negocios desde casa. Así que bienvenidos, ahora traemos este tema interesante de las redes de mercadeo. Es el negocio que más ha crecido en los últimos 10 a 15 años, pero cuando apareció la pandemia del coronavirus, mire, esta industria ha crecido aceleradamente. Así que vamos a resolver algunas preguntas. ¿Qué es el mercadeo en red o las redes de mercadeo o, de mercadeo, o el network marketing? En los últimos años se ha producido una tendencia hacia las redes de mercadeo, el cual es un negocio que promete generar un buen ingreso a la persona que entra al negocio y con el tiempo darle independencia financiera si a usted le dicen que va a hacerse rico de la noche a la mañana usted puede salir corriendo de esa empresa de esa compañía porque le están mintiendo solamente quieren su dinero el marketing multinivel redes de mercadeo network marketing mlm es un modelo de negocio y de distribución de productos mediante la cual distribuidores independientes o networkers, que así también se le denomina, pueden asociar a otros distribuidores y obtener comisiones por el movimiento de estos productos o servicios dentro de su red. De esta manera, los distribuidores comunes tienen la oportunidad de construir una organización lucrativa de muchos niveles de profundidad, que pueden tener cientos o incluso o incluso miles de integrantes. Escuche, la red de mercadeo te permite que tú seas tu propio empresario. Las ganancias y los resultados finales dependen de lo que tú ejecutes. Por lo general, cuando uno inicia en este tipo de negocio, se comienza con familiares, amigos, conocidos y así se va expandiendo el negocio. Es interesante el descubrir los diversos tipos de productos que este tipo de empresas ofrecen y aunque existen muchas empresas del tipo de Network Marketing desde hace años el crecimiento de las mismas aunadas al uso del Internet y otros medios de difusión es enorme las redes de mercadeo es una industria que ha crecido constantemente durante muchos años ¿Por qué asociarse a una red de mercadeo? o registrarse en una compañía de redes de mercadeo. Escuchemos socios, escuchemos empresarios y empresarias, dentro de las razones por las cuales las personas se deciden entrar al negocio de marketing, multinivel o network marketing, suele ser porque las mismas quieren alcanzar libertad financiera, ser dueños de su propio tiempo, quieren ser su propio jefe, o quieren ser empresarios y sentir independencia. Este es un negocio que puede empezar en su hogar, con su familia, desde cualquier parte del mundo, con una conexión a internet y una computadora, por supuesto. Desarrollarlo sin necesidad de experiencia y con pocos gastos de operación. Además, otra de las razones por las cuales muchos entran al negocio es la misma situación económica en que los lleva a buscar nuevas alternativas para generar ingresos extras. Es ahí donde entran en juego las ventajas de elegir una red de mercadeo para iniciar un negocio propio desde casa, sin horarios ni jefes. Número uno, en primer lugar requiere de una baja inversión. Hay compañías que para poderse asociar o ser miembros de esta compañía le piden una mínima cantidad. Otras compañías pues lo están haciendo totalmente gratis como es el caso de Atomy Global. No tiene costos operativos, es un negocio de network marketing. No, tiene, no tienes empleados, planillas, no tienes que pagar servicios, etc. Es una red de mercadeo, por lo general, tiene un equilibrio de trabajo desde el primer día que decides ingresar. No se requiere de un estudio especializado para ingresar al negocio. Tú puedes hacer este negocio en paralelo a tu trabajo actual o a tu empleo. El tiempo que tú decidas disponer para el negocio está bajo tu consideración. Esto es debido a que en la red de mercadeo existe un término muy importante que se le llama el apalancamiento. Si usted no sabe qué es el ap apalancamiento, se lo explico con mucho gusto. Que básicamente significa que tú te puedes apoyar en el tiempo y trabajo de otras personas mejor dicho en tu red que tú vayas construyendo y las personas que has traído a la empresa también vayan trayendo a la empresa ya que el sistema de pagos es una red de mercadeo te permite generar ingresos del trabajo que realizan tus referidos downlines así se llama: los uplines son los que están arriba de nosotros y los downline son los que están abajo de nosotros, que son las personas que tú has incorporado a tu negocio o a tus referidos. Lo interesante del apalancamiento en la red de mercadeo es que tú puedes conseguir lo que quieres, si ayudas a otros a conseguir todo lo que ellos quieren. En otras palabras, el éxito de mi red es mi éxito, por eso estamos nosotros apoyando a nuestros referidos más adelante le voy a explicar si usted se quiere unir a nuestro equipo en cualquier parte del mundo ya que la red de mercadeo se gana por ayudar a otras personas a crecer hecho que representa una gran diferencia con respecto al empleo tradicional sin embargo como en todos negocio negocios se encuentran los que los defienden y los detractores. Los últimos consideran que las redes de mercadeo son muchas un fraude, ya que te venden la idea de que tú vas a conseguir dinero de una manera rápida, fácil y sin tener que trabajar mucho para ello. Esto es debido en gran medida a que no todas las personas que ingresan a esta clase de negocios logran tener éxito. Yo le voy a dar la clave para que usted tenga éxito en las redes de mercadeo, en cualquier empresa o compañía que usted se encuentre, pero yo le voy a mencionar unas dos o tres compañías que usted puede ingresar si todavía no las conoce y muchas realmente abandonan el, al poco tiempo que ingresan. Vemos cómo las personas se salen de los grupos de WhatsApp porque no le entienden y no le entienden porque no se conectan al sistema de educación. Todas las compañías tienen sistemas de educación para los socios, para las empresarias y los empresarios. Además, se ha sobrevenido el concepto de que cualquiera puede hacer un negocio lucrativo al entrar a una red de mercadeo. Le voy a dar la clave de una vez para tener éxito en las empresas de redes de mercadeo Número uno, usted debe de tener claro su motivo por el cual está ingresando a esa compañía como distribuidor, como miembro, como consumidor, pero principalmente como empresario que va a ayudar a otras personas. Por ejemplo, si usted ya está casado o casada, entonces su motivación puede ser su pareja para brindarle a su pareja quizás un viaje a Disneylandia un viaje quizás a las Islas del Caribe un viaje quizás allá a un lugar exótico porque mire el mundo la tierra está llena de lugares preciosos turísticos muy importantes para visitar y si usted ya tiene hijos pues esa también puede ser otra de sus motivaciones, sus hijos, para poderles dar una mejor calidad de vida. Pero si usted no tiene pareja, no tiene hijos, pero tiene padres, ancianos, enfermos, débiles, esa puede ser una motivación también muy buena para que usted pueda ingresar a las compañías de redes de mercadeo. ¿Sabe por qué? porque cuando le vengan los obstáculos, cuando le vengan los desánimos, cuando usted presente esta oportunidad a las personas y lo rechazan, no lo están rechazando a usted, están rechazando la oportunidad porque no la conocen. La gente rechaza lo que no conoce. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sobrepasar ese misil de rechazo con una motivación fuerte en nuestro corazón? En nuestra mente, que nos va a permitir avanzar. Si usted le dice a 10 personas, les cuenta a 10 personas, por ejemplo, esta oportunidad, mira a Miguel, mira a Lucía, fíjate que encontré una compañía que están dando la oportunidad de tener nuestro propio negocio y nos están regalando la franquicia. O la franquicia vale 5 dólares, un ejemplo. Y es una franquicia internacional, es una franquicia vitalicia. Y los productos, vieras que son orgánicos y tienen un aval también de las compañías, de las empresas, de las organizaciones gubernamentales. Y esas personas le dicen, no, tal vez yo ya estuve ahí y no funciona. Y un montón de cosas. Cuando tenemos nosotros una motivación fuerte, eso no nos va a detener. Número dos, para que usted, mire, tenga éxito, debe de probar los productos. Usted y yo no podemos decir esto es bueno si no lo hemos probado. Y número tres, contarle al mayor número de personas. Cuéntenle a la señora de la tienda donde usted compra. Cuéntenle al lustrador, cuéntenle al que le llega a vender el gas a su casa, al que le llega a vender el agua. El que le arregla la electricidad, cuéntele al lechero, cuéntele al pastor, cuéntele al sacerdote, cuéntele a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, a sus vecinos, a sus familiares. Y mire, ahora tenemos la ventaja de las redes sociales. Podemos también dar esta oportunidad o presentar esta oportunidad en Facebook, en WhatsApp, mire. Eh, por medio de los estados de whatsapp en los grupos en facebook y también mire haciendo videos como estos y poderlos subir o colgar en las diferentes redes sociales en la forma de ganancia tradicional tú vendes tu tiempo por dinero hecho que genera un ingreso lineal en donde tú recibes un pago en compensación por el trabajo que realizas si dejas de realizar el trabajo, dejas de generar ingresos. En cambio, en el ingreso residual que nos ofrecen estas compañías de redes de mercadeo a nivel nacional e internacional, mire, podemos seguir recibiendo constantemente esas regalías, ese pago en compensación por un trabajo ya realizado y bien realizado. Debe de estar bien realizado. Conozco varias compañías que todos los días presentan esta oportunidad, dan formación y capacitación a sus socios todos los días. Otras compañías una vez por semana, otras compañías dos veces por semana, otras compañías tres veces por semana. Hay que conectarse al sistema para poder tener éxito también. Eso sería el tercer paso. El primer paso dijimos tener una motivación en nuestro corazón fuerte que puede ser nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros Padres. Número dos, para tener éxito en las redes de mercadeo, en las compañías de redes de mercadeo, dijimos, número dos, probar el producto. No podemos decir que algo no sirve o que sí sirve, si no lo hemos probado. Y número, tres, y número tres, compartir la oportunidad con todas las personas que nos rodean. Si usted no lo sabía, el principio, mire, de la duplicidad es la clave en las redes de mercadeo. Porque si no nos duplicamos, si no compartimos, la gente no va a conocer. ¿Cómo va a conocer la gente un producto o una, o una oportunidad o un servicio? Mire, si no lo compartimos nosotros. Escúchale, comparto las características básicas de las redes de mercadeo. Número uno, relación laboral. Las empresas de redes de mercadeo no establecen una relación obrero-patrón con el distribuidor independiente, por lo cual este último no es un empleado de la empresa y no está obligado a cumplir horarios de trabajo ni a responder ante jefes. Dos, límites en los ingresos. Por lo general no existe un piso o un techo de ingresos. Esto significa que el límite de los beneficios económicos se los pone el mismo distribuidor independiente. Aquí gana más el que trabaja más. Usted dice, no, a mí no me interesa ganar mucho. Pues va a trabajar poco. Se va a conectar de vez en cuando a los Zoom de capacitación. Le va a compartir esta oportunidad a las personas de vez en cuando. Pero las personas que tienen éxito comparten esto todos los días. Y mire si es posible, se pueden conectar dos o tres veces por semana al sistema educativo. Número 3. Inversiones. Un distribuidor independiente no necesita invertir en infraestructura, ni asume las planillas de sueldo de los empleados que participan en tarea administrativa, ni arriesga todo el capital que es necesario para montar una gran empresa, por lo cual puede iniciar su negocio con una mínima inversión les voy a contar en dos minutos mi testimonio hace aproximadamente 15 años montamos una farmacia ya que su servidor pues trabaja la medicina pero esa farmacia mire para comprar los productos básicos tuvimos que invertir aproximadamente 100 mil quexales acá en Guatemala y Tuvimos que pagar un regente, tuvimos que pagar un eh, perito contador que nos llevara la contabilidad y los inventarios, tuvimos que pagar mil personas que nos ayudara ahí en las ventas. Mire, aproximadamente nosotros los que ya sabemos de los negocios tradicionales de las empresas, tenemos que tener un cierto capital para mantener. Esa, ese negocio en físico por lo menos de 6 a 12 meses para poder hacer una cartera de clientes. Imagínense, usted es una inversión grande. Hay que alquilar un local, hay que pagar energía eléctrica, hay que pagar teléfono, hay que pagar un montón de cosas, seguridad. Pero acá en las compañías de redes de mercadeo, mire, todo eso no lo evitamos, todo ese gasto. Toda esa inversión, vamos a decir así, porque en los negocios no se gasta, sino que se invierte. Y la ventaja es que podemos hacer este negocio desde nuestra casa, con nuestros horarios flexibles, en el tiempo que nosotros consideremos, y no solamente eso, sino que a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. El sistema de trabajo... El distribuidor independiente se beneficia del sistema creado, ya está el sistema creado. Solo tenemos que subirnos al barco nada más. Ventajas y oportunidades que ofrecen las compañías de redes de mercadeo o del network marketing. Número uno, bajo costo de inicio, eso ya lo hablamos. Dos, no necesitas hacer un inventario. Tres, los gastos generales mensuales también se evitan. Cuatro, te brindan un apalancamiento, eso también ya lo hablamos, usted ya sabe, es un experto ahora en apalancamiento. Miren este negocio de las redes de mercadeo, nadie tiene éxito siendo un pisote solo. Acá en Guatemala existe un animalito, vamos a ver si nuestro departamento de edición coloca ahí una fotografía de este animalito, se llama pisote. Pero hay pisotes pequeños que andan en manada y hay pisotes solos que esos son más grandes, acá en esta compañía, mire, vamos a decir que tenemos que imitar a los pisotes pequeños que andan en manada, en grupo, entonces si usted mire, comienza a formar su red en su país, en otro país, en otro país, usted va a tener éxito y los conecta al sistema. Y los anima a probar el producto y a que tengan una motivación bien clara y fuerte en su corazón por el cual quieren ingresar a la compañía. 5. No necesitas empleados. 6. No estás limitado a una ubicación específica. Podemos hacer este negocio, como les he dicho, desde nuestra casa, desde cualquier parte del mundo. Solo se necesita conexión a internet en una computadora o en nuestro celular 7 puedes trabajar desde cualquier parte del mundo 8 obtienes un mentor gratis si usted se une a mi red yo le ofrezco ser un mentor para usted porque mire las diferentes compañías eh, se están enfocando a la industria de productos del bienestar productos para mejorar nuestra calidad de vida y productos para la salud. Así que usted ya sabe, número 9 recibes entrenamiento gratuito. Mire, usted puede formarse profesionalmente y sin tener que pagar ni un centavo. 10, puedes establecer tu horario. 11, puedes comenzar a tiempo parcial si usted tiene ya su empresa o tiene su empleo usted puede hacer este negocio mire dedicándole unos 30 minutos al día 12 tienes ventajas fiscales esto es muy importante hay que ver que la empresa o la compañía donde usted va a ingresar mire tenga estos compromisos con el fisco porque esto es algo muy importante y que sus productos estén avalados por las entidades gubernamentales y si son de salud pues por el Ministerio de Salud Pública porque mis amigos, mis empresarios, mis socios y socias no debemos de jugar con la salud de las personas si usted no es médico no ande recetando mejor refiera a la persona como un profesional calificado debidamente autorizado 13 te anima a continuar con tu desarrollo personal 14 obtienes ingresos residuales el mercadeo en red te ofrece la posibilidad de obtener un ingreso residual si puedes encontrar la compañía adecuada yo les voy a dar el nombre de, de unas tres compañías ahora con un excelente producto o servicio y la empresa está posicionada para un crecimiento a largo plazo, puedes construir algo que estará alrededor de muchos años. Solo piensa en todos los representantes de compañías de mercadeo en red que vienen recogiendo cheques de comisiones mensuales de la misma compañía por décadas. Eso se le llama ingreso residual 15 te brinda un activo continuo 16 conoces a mucha gente y ahora le voy a hablar de una compañía que es mexicana y está en las redes de mercadeo se llama cum Kum significa levántate es una palabra en hebreo que se usó hace aproximadamente más de dos mil años fue una expresión que la usó nuestro Señor Jesucristo con amor, compasión y misericordia para dar vida a los muertos, levantar a los paralíticos hacer andar a personas que no podían caminar este proyecto nace en el corazón y mente de unos grandes seres humanos visionarios, resilientes y arriesgados y el nombre de los Fundadores son Gualberto López y Ana Lilia Gordillo que deciden crear una oportunidad genuina de bienestar y prosperidad para todos. Con más de 20 años de emprendimiento, experiencia, aprendizaje y éxitos en la industria del network marketing en varias empresas deciden crear una plataforma de consumo autosustentable que conecte a consumidores que puedan ganar solo por usar y compartir, con un programa de recompensas muy generoso, en el que vender no es necesario. Acá no vendemos productos, acá brindamos oportunidad de bienestar y prosperidad a los socios y socias, sin inversiones riesgosas, sin paquetes de inscripción e inventario de productos, solo ganar de la duplicación. Esta compañía está ofreciendo las franquicias vitalicias a nivel nacional e internacional a solamente 5 dólares. Deciden lanzar con el 31 de enero con el propósito firme de levantar en grandeza y dignidad a quienes crean y quieran tomar una oportunidad de cambiar y mejorar su vida. Tenemos productos 100% naturales y orgánicos de alto impacto con un costo accesible y que son capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. La Familia cum nuestro corporativo mejor llamado Familia cum está conformado por seres humanos con grandes talentos y calidad humana, siempre dispuestos a apoyar o a aportar todo su esfuerzo y ayudar a construir la vida de los sueños de los socios en nuestro corporativo tenemos la firme convicción de servir a nuestros asociados y consumidores con un fin común ayudarnos a mejorar su calidad de vida en bienestar y prosperidad nuestra misión nuestra misión es ser una plataforma de consumo autosustentable que brinde bienestar genuino a nuestros consumidores y con nuestro programa de recompensas vivan en prosperidad nuestra visión es ser la comunidad global de consumo más grande que permita a cualquier persona generar ingresos y ganancias con nuestro programa de recompensas usted conoce a alguien que toma café y como dicen por ahí mejor si es un café saludable en pantalla ha estado apareciendo este café esta compañía tiene varios productos, pero mire, este café, nosotros lo recomendamos, contiene, ahorita le digo lo que contiene, se llama Long Black Coffee, deliciosa mezcla de café gourmet con antioxidantes y adaptógenos combinados con diversas fórmulas de nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la respuesta antiviral como el hongo reishi, shiitake y maitake enriquecido con poderosos reguladores y equilibradores hormonales como el cordyceps este es otro hongo chino guaraná y maca cuenta con antioxidantes y cardioprotectores como ginseng, semilla de uva y curcuminoides que ayudan a desinflamar y favorecen la termogénesis para las personas que quieran bajar un poco de peso tiene grandes protectores neuronales como té verde, ashagwanda y bacopa monieri que brindan grandes beneficios en el funcionamiento de la tiroides eliminan ansiedad y proveen de energía duradera y sostenida escuchen por favor gracias a su fórmula glucoles puede ayudarnos a regular niveles de glucosa colesterol y triglicéridos modo de uso se recomienda disolver un sobre en 720 ml de agua caliente un sobre rinde 3 tazas la presentación es un pack con 27 sobres si a usted le interesa tomar cafecito del bueno Café Gourmet, exquisito y saludable o oh, usted quisiera conocer los productos para la salud también acá mire en pantallas va a estar apareciendo un número de WhatsApp donde usted puede comunicarse con su servidor para brindarle más información si usted quiere ingresar como distribuidor, como socio también tenemos presentaciones de negocios todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a las 8.30 de la noche, hora de Centroamérica. Si usted vive en Guatemala, en cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala o en cualquier estado de México o en Centroamérica también, en Estados Unidos y Latinoamérica estamos brindando esta oportunidad, usted puede subirse a este negocio. Así que la otra compañía que no les cobra franquicia es Atomy Global. Si usted quiere usar productos de uso diario para la limpieza, para el cuidado personal, es una compañía muy buena que hemos conocido y hemos probado sus productos también son muy buenos, de estándar mundial, si usted quiere productos para su salud también, si usted dice bueno me interesan los productos pero me interesa más el negocio, quiero ayudar a más personas, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mis amigos, a mis vecinos, a mis contactos en las redes sociales, pues bienvenido, este video es para usted para los emprendedores y también para las emprendedoras. Negocios desde casa en Latinoamérica. Hay otra compañía también que está en Estados Unidos, en México y en Guatemala que tiene también productos para la salud avalados por el Ministerio de Salud Pública de acá de Guatemala, por la FDA, de Estados Unidos y por la Cofeprix de México. Acá no le estamos eh, brindando una información que no vayamos investigado, sino que ya estamos, mire, con el conocimiento de causa. Así que les agradezco y si usted está interesado o interesada, comuníquese con nosotros al WhatsApp más 502 5117 83 34 díganos su nombre y el país donde usted vive y díganos me interesa el café me interesa el producto para el cuidado y higiene personal como los shampoos jabones detergentes eh, cremas maquillajes todo eso mire son productos de calidad mundial o dígame usted, mire, yo vivo en Estados Unidos, vivo en México, en Guatemala y me interesan los productos para la salud. O dígame usted, me interesa ser un distribuidor, un socio, un empresario de la compañía. Díganos su nombre y su país y envíenos su interés a este número de WhatsApp. Dios les bendiga.